Buenas, bienvenidos a todos eh, a este nuevo a esta nueva charla sobre de los valores en el deporte. De este, vamos a hablar sobre la superación. Como siempre, hablaremos Ander y yo, y bueno, pues agradecer al Instituto Navarro del Deporte por en estas en estas charlas. ¿no? Eh, como siempre, hablaremos al principio de lo que es el concepto neurológico, eh, luego las conclusiones y un caso perspectiva neurológica de la definición de la superación y esto eh, veréis que tanto Ander como yo tenemos la misma definición porque literalmente se la he copiado, me ha gustado la definición ¿no? eh, la superación es un proceso de transformación mediante el cual una persona eh, adopta nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos comportamientos y actitudes eh, yo quiero resaltar que es una transformación, es decir, un cambio. Existe un cambio a nivel neurológico, luego lo veremos, eh, para, eh, que adopta eh, nuevas formas de pensamiento, que son algo distinto, algo nuevo, para desarrollar nuevos comportamientos y actitudes. En definitiva, estamos hablando eh, de la plasticidad cerebral, eh, que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las situaciones, para modificar su funcionamiento y dar respuesta Indicado, que básicamente es aprender, aprender cosas nuevas. Y desde el punto de vista neurológico, lo que voy a tratar de explicaros es cómo aprende el cerebro, ¿no? dar una especialidad. ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos eh, en la parte de arriba un entrenamiento para perfeccionar en la parte de abajo, la, la, la, la última imagen, una habilidad motora o una habilidad eh, social o una habilidad cognitiva. Tiene que haber una serie de cambios a nivel cerebral para que esto se lleve a cabo. Entonces, el entrenamiento lo que hace es que incrementa la señal neural en la zona del cerebro que está involucrada. De hecho, a través de una serie de mecanismos de genes en la corteza y de activación de proteínas, conlleva una, eh, un aumento de la plasticidad sináptica. Es decir, las dendritas y las neuronas del cerebro crecen y se comunican entre sí. ¿Eh? Con el entrenamiento lo que hacemos es que esas nuevas conexiones que se han generado y especialmente aquellas que son útiles y eficientes, eh, hacemos que se fijen. Y las que no, las desechamos. De, de tal modo que hay un cambio en los circuitos intracorticales y una reorganización en los mapas cerebrales que al final nos lleva a perfeccionar habilidad bien motora, cognitiva, social o lo que sea. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos con dos cosas que están muy estudiadas, que es lo que se llama... Potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Básicamente la depresión a largo plazo, como veis en esta diapositiva, es que eh, esas nuevas conexiones que se generan muchas, como veis aquí, eh, las que no vamos a utilizar, las que no se fijan, desaparecen. Es decir, existe un crecimiento, un desarrollo de neuronas y dendritas que se conectan entre sí y solo van a permanecer aquellas que son útiles para aprender esa habilidad. De tal forma que las que hemos generado además, que no nos van a servir, desaparecen. Y la potenciación a largo plazo es lo, lo contrario. Es decir, neuronas que han crecido para tratar de potenciar esa nueva habilidad, eh, se van a fijar porque son eficientes, se van a potenciar a largo plazo. Aquí trato de exponerlo algo mejor. Si yo tengo que perfeccionar una nueva habilidad que quiere conectar este punto de aquí. Con este punto de aquí, pues yo tengo diferentes opciones para ir, eh, para tratar de comunicar esos dos puntos. Una que va a permanecer fija va a ser la que sea más eficiente eh, y mejor para nuestro desarrollo de esa habilidad y eso es lo que se va a potenciar. En amarillo más oscuro es lo que se va a potenciar. Eso es lo que se llama potenciación a largo plazo. Y aquellas otras conexiones no nos van a servir es lo que va a conseguir, lo que va a hacer lo que se llama la depresión a largo plazo, vamos a hacer que desaparezca. ¿bien? De tal forma que para aprender algo nuevo tenemos que generar nuevas conexiones y de esas nuevas conexiones quedarnos solo con la que es mejor para esa habilidad. ¿bien? Entonces, eh, ¿y cómo conseguimos esa potenciación a largo plazo y esa depresión a largo plazo? Fundamentalmente con cuatro cosas. Experiencia dependiente. Tenemos que, que atravesar esa circunstancia o tenemos que trabajar esa habilidad que queremos aprender. Tiempo dependiente. Todo esto que hemos hablado de que se generan nuevas conexiones y que desaparecen las conexiones que no son útiles, llevan tiempo. ¿eh? Emoción dependiente. La emoción hace que todo eso, eh, todo ese proceso sea más rápido y a, también todo esto tiene un que es individuo dependiente. Cada uno lleva su ritmo. ¿Eh? de tal forma que como veis en la imagen pues hay gente que aprende muy rápido luego tiene una fase de meseta y luego vuelve a aprender y llega un punto en que ya aprender es muy difícil ¿eh? poneros el ejemplo de una persona que empieza a aprender a tocar piano por ejemplo aumenta su capacidad y llega un punto que cuando las cosas son más complicadas parece que tiene una meseta vuelve a aprender y luego ya a partir de esta fase aprender es mucho más complicado o sea, operación es muy difícil si tú eres muy bueno en el piano ser mejor es muy complicado ¿no? pero luego hay otra gente que necesita más tiempo para eso y eh, pero luego sigue creciendo necesite más necesita más tiempo pero eso no significa que no pueda hacer entonces eh, me centro un poco en el fútbol porque es donde donde, donde yo me muevo y que cuáles son las claves de éxito cuál es el papel del entrenador todo, pues que es experiencia dependiente. Es decir, tenemos que generarle al jugador experiencias reales y cuanto más reales, mejor. ¿eh? Por ejemplo, en el primer ejemplo de aquí, si vemos que queremos trabajar un pase, bueno, pues podemos hacer que trabaje el pase al compañero o podemos hacer que trabaje el pase al compañero el cual tiene un compañero detrás que le va a apretar para quitarle el balón y entonces tiene que devolverle el balón al otro al otro cono y, y este jugador se tiene que desplazar. Eso es una experiencia mucho más real. Normalmente tú, en un partido, no estás dándole un pase solo a tu compañero. ¿no? Entonces, cuanto más reales sean las experiencias, mejor. ¿no? Luego, cuanto más veces se repitan las cosas, mejor. Porque es experiencia dependiente. Y fijaros que, por ejemplo, el Manchester United, bueno, pues hizo una valoración de eh, jugando 4 contra 4, partidos de 4 contra 4 o de 8 contra 8. Se ve que los jugadores pues, hacen un 135% más de pases o que eh, tratan de llegar a la puerta 260% más de veces meten un 500% más de goles es decir, que al final da igual los goles y igual los pase, lo que queremos es repitan muchas veces la misma situación eh, o, o situaciones similares donde aparezca el concepto que queremos aprender queremos superarnos ¿eh? y ser mejores en eso eh, también es bueno generarle situaciones caóticas en el que mecanismo de superación esté involucrado. Por ejemplo, si yo quiero generar eh, que, el, que el jugador sea mejor o que el deportista sea mejor en eh, la comunicación oral, por ejemplo, con sus compañeros, pues yo tendré que generar situaciones caóticas donde o se comunica eh, o se va a ver eh, claramente penalizado. ¿no? Entonces, situaciones caóticas que le hagan pasar por el concepto o la habilidad que queremos eh, superarnos ¿no? o que queremos que el jugador se supere. Y repetir el mismo concepto, pero en diferentes escenarios, manipulando el juego para generar un entorno adecuado al aprendizaje, lo que os decía, porque, por ejemplo, si yo quiero que un jugador salte, eh, salte más y salte de cabeza, claro, si yo le pongo, entre comillas, con el más bajo del equipo, pues eh, se lo llevará de cabeza. Pero si le pongo con el más alto, pues va a tener que superarse más. Eso es lo que me refiero con eh, repetir el mismo concepto, pero manipulando un poco los escenarios siempre en pro de que el deportista se supere. ¿no? Entonces, importantísimo, la experiencia dependiente ¿no? eh, Y para eso es muy importante que el deportista tenga un feedback. Tenga ¿no? eh, un feedback de cómo lo está haciendo para que esa, porque él puede pensar que esas vías que está aprendiendo nuevas, en vez de la que nosotros hemos dicho, en vez de la que nosotros hemos dicho que se fija, puede estar fijando otra muy importante y sin darse cuenta, es decir, si él piensa que lo está haciendo bien, tratará de fijar esa vía. Si nosotros sí. le tenemos que dar el feedback, oye, sí, efectivamente lo estás haciendo bien, o, oye, no, lo tienes que hacer de esta otra forma, tienes que coger tres metros para atrás para saltar más, eh, bueno, hay, es muy importante. no y, y ese feedback puede ser directo, eh, oye, vamos a hacer este ejercicio y vamos a explicar el porqué, o puede ser indirecto. ¿no? Eh, luego el entorno creado, suele ser suficiente para que el jugador o el deportista aprenda el feedback, ¿eh? tenemos que ser conscientes de que aprendemos de lo que hacemos, de lo que vemos y de lo que enseñamos. ¿eh? quizás una buena estrategia es pedirle al deportista, que le enseñe a sus compañeros esa habilidad o ese concepto que estamos trabajando. Y hay que, tenemos que pensar, como bueno, el feedback es muy importante, estrategias de feedback de alto impacto. Y todos tenemos ejemplos, pues cuando hemos sido deportistas que estamos aprendiendo, que estamos tratando de superarnos, pues de bien entrenadores o compañeros que nos han dado su feedback y nos ha impactado mucho más que a otra forma. Eh, vale. Luego, muy importante, que es tiempo dependiente. Tenemos que ser conscientes que el aprendizaje tiene unas curvas de aprendizaje y que cada jugador lleva su ritmo, pero como norma general hay una serie de edades. Que, por ejemplo, veis que las, las emociones en eh, chicos de 5, 6, 7 años no están muy bien desarrolladas. No podremos trabajar un niño de 5 o 6 años metiéndole mucha emoción. Sin embargo, en la adolescencia las emociones empiezan a crecer de forma muy rápida y quizás eh, es una mejor estrategia fijar la emoción, eh, enseñar con emoción para que el, para que el deportista eh, sea. Capaz de fijar mejor esa vía cerebral que nosotros queremos trabajar para esta habilidad. En cambio, la física, como todos somos conscientes, se desarrolla antes que las emociones y chavales de 12, 14, 15 años tienen una preparación física mayor que su preparación emocional. Entonces, tenemos que jugar con esa vía de aprendizaje. Insisto, y cada o cada deportista lleva su ritmo, pero eh, sin ninguna duda eh, esto eh, a nivel poblacional es así. ¿eh? Entonces, muy importante que es tiempo dependiente y que es emoción dependiente. Es decir, eh, los jugadores eh, y, y las personas cuando nos enfrentamos a las situaciones con emociones eh, prestamos más atención y se fijan más las cosas ¿no? y una hay un, un ciclo de emociones de los aprendizajes de eh, poner mediante ¿no? emociones en la que primero el deportista o cualquier de persona lo que hace es investigar no y trata de anticipar tiene curiosidad determinación cómo funciona esto por qué esto es así ¿Eh? luego cuando se produce la estimulación ¿eh? pues a veces Empiezan las sorpresas, la confusión, el miedo. Pues yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto, eh, no sé si voy a aprender esto. Yo, es imposible que, vamos a poner, que dé un pase largo de 40 metros. Yo, a mí esto no me sale. Eh, ¿Por qué esto es importante si yo nunca lo he hecho? Empiezan a, a criticar y empiezan a, a autocriticarse e incluso a, a limitarse ¿eh? Eh, en ese aprendizaje. ¿no? Entonces parecen las emociones negativas de miedo, de desengaño de consigo mismo, de frustración, porque ¿cómo puedo hacer yo para que esto sea mejor si tal, si no me sale? ¿cómo voy a, ¿a qué lo voy a intentar si nunca lo voy a conseguir aprender? ¿no? Hasta que luego llega un punto en que esa avance de practicarlo se aprende, ese mecanismo se aprende, se integra y entonces ya no solo es como ya lo he tenido aprendido, es cómo puedo potenciar esto. ¿Y utilizarlo mejor? ¿Cómo puedo utilizarlo en otras situaciones? Etcétera. ¿no? Entonces, eh, estos eh, aprendizajes con la emoción, pues la sorpresa, el miedo, la frustración, la anticipación y, finalmente, la confianza y eh, todas estas emociones son necesarias en el aprendizaje. Unas veces tienen más marcadas unas fases que otras, pero eh, ocurren y son necesarias. Son muy importantes para la fijación. Especialmente cuando se llega a, a la parte final, que es la que activa el sistema de recompensa. Es decir, por un lado, eh, la emoción fija ese circuito y el sistema de recompensa de yo haber aprendido esta nueva habilidad hace que eh, yo obtenga la recompensa que incluso me, me incentiva y me anima a seguir aprendiendo eh, en, de, esta, de esta vida. Por lo cual no solo eh, nos permite en el cerebro estabilidad sino que además mmm, nos predispone a seguir aprendiendo y a seguir superando superarnos ¿no? Entonces, es muy importante esto a largo plazo y en mi opinión personal es que es muy importante tratar de identificarle a los chavales estas cuatro fases o a los deportistas para que lo aprendan a mí, por ejemplo cuando me dice un jugador no, pues es, que, es que si yo no sé golpear al balón eh, voy a hacer un pase de potencia antes de 40 metros bueno Vamos a aprender a golpear el balón. Normal que, te, que tengas miedo porque lo has intentado cuatro veces y no te ha salido, no pasa nada. Vamos a fijar entrenamientos específicos para esto. Es ¿eh? importante hacerles ver estas fases, no decirles que estamos en la fase de aprendimiento, de aprendizaje mediante emociones. No, creo. Y que nosotros ser conscientes y ponerse lo de, de manito. Y luego tener en cuenta que. Eh, que cada individuo es diferente ¿eh? y que eh, y primero porque no ha pasado por las mismas experiencias que otros y por eso el es cerebro segundo porque la maduración en estas edades de chavales que estamos manejando eh, es, llevan unos ritmos distintos y todos tendréis la, la experiencia, o por lo menos eh, yo es, lo veo mi y por tanto, esta presentación. Eh, se me puso muy de, muy de manifiesto que tú, pre, tú explicas un ejercicio y siempre hay cuatro o cinco que los ves con dudas, que no se han entrado bien, que no lo han comprendido bien. Sean siempre los mismos cuatro o los mismos cinco. ¿eh? Porque cada, cada individuo es distinto. Y eso no significa que sean ni mejores ni peores. ¿eh? Que no lo vayan a aprender. Al contrario, igual lo aprenden mucho mejor. Simplemente su experiencia, su capacidad de reacción, su atención… Eh, su distracción eh, pues es distinta. Tener en cuenta que cuando a un chaval le, a los chavales les damos una herramienta que, que sea fija, eh, pues hay chavales que la van a utilizar de una forma, otros la utilizarán de otro y otras la utilizarán de otro. Eh. Entonces, tenemos que ser conscientes que, que eso lo vamos a tener. Y en, cierto, y en cierto sentido, podríamos decir que estamos limitados por nuestro propio cerebro en la base del aprendizaje. Eh. Una limitación que, que es tanto cualitativa como cuantitativa. Es decir, hay cerebros que están mucho más dispuestos a aprender y luego todo esto se tiene que compaginar, entre comillas, con el talento deportivo. ¿eh? una persona, O deportivo porque estamos hablando del deporte. Pero yo en mi caso, que no tengo ninguna capacidad para la música, pues, por mucho que yo me ponga a aprender la música, estaré limitado. ¿Eh? Tengo otras capacidades, cada individuo tiene sus capacidades. eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de la superación. ¿eh? Y a veces la superación de un individuo que el rendimiento es menor es mucho más importante de que la superación de otro individuo cuyo rendimiento es mayor. Porque por eso que ha necesitado ese primer individuo cuyo rendimiento es menor es mucho mayor, pero ha conseguido superarse. O sea, que la superación… No, es, no significa llegar a ser el mejor la superación, significa aprender, como decíamos antes, eh, hacer cosas nuevas, diferentes, en base a los situación. Y con esto le dejo a Ander que, que continúe con su, con su valoración. Eh, vale, muchas gracias Manu. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, este mes la superación personal... Eh, como ya sabéis, desde la perspectiva pedagógica, es lo que, el área que me encargo yo, Bueno, la definición que ha comentado Manu, desde esta perspectiva eh, del ámbito de la educación, el objetivo de este proceso de transformación ¿no? pues, eh, se orienta hacia la promoción de, del afán de rendimiento a través de la actividad deportiva, dejando a un lado la comparación de rendimientos focalizada hacia la imposición, o el triunfo sobre eh, compañeros, compañeras o personas adversarias. ¿no? Y este aspecto, esta apreciación es clave, sobre todo desde la perspectiva pedagógica, ya que pues, eh, plantea eh, como objetivo de la, toda competición, en este caso deportiva, pues desde esta perspectiva educativa, eh, una orientación clara hacia el desarrollo personal en el, en el ámbito deportivo. El clima, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, el, el clima, muchas gracias, el clima en el que se desarrolla este recorrido deportivo eh, de cada persona que se dedica a este ámbito, eh, la comparación de los rendimientos, como se puede ver en el esquema, se orienta a la superación, por un lado puede ser personal o por otra, en comparación al adversario o la adversaria, ¿no? Esta primera, la superación personal, que es en la que nos vamos a centrar en esta exposición, eh, orienta su actuación de acuerdo como a parámetros personales, ¿no? al progreso, a un proceso de aprendizaje. Sin embargo, la superación hacia, digamos, hacia el adversario o la adversaria eh, implica que el éxito se va a medir comparándose con, con otras personas, con el objetivo claro de alimentar nuestro ego, estimulando esta, esta simple superación ¿no? a, a la otra persona. Por tanto, eh, la orientación de, de meta hacia la tarea debería suponer la clave en la, en la competición. La superación personal está directamente relacionada con dos constructos en los que me voy a eh, centrar en esta parte de la presentación. Por un lado, eh, la motivación personal y por otro, la actitud. Ya que sin estos pensamientos que te ayudan a motivarte, que es, eh, están directamente relacionados con la actitud que hoy cada persona tiene, pues no se tiene el enfoque intelectual que, que hace falta, que es necesario para alcanzar el, pues el, el lugar, o la, el, los pensamientos, el optimismo necesario para llegar a esta meta de, de, que implica la superación personal. ¿no? En cuanto a la motivación, eh, bueno, la motivación, como todos y todas sabemos, es esa necesidad o ese deseo que, que hace que, que activemos todos nuestros mecanismos para... ...para conseguir un objetivo y que dirige todas nuestras conductas, etc. ¿no? Este, este proceso de motivación está constituido por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo claro. En este esquema que aparece en la diapositiva se ve como que esta motivación, que es algo que nos hace activar la energía... ...que también ese algo hace que esta energía se mantenga durante un tiempo determinado... Suficiente como para conseguir ese objetivo que teníamos planteados desde el inicio del, del, del proceso. Tipos de motivación. Eh, lo más, digamos, los, los tipos más importantes o más conocidos es, son la motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca, como bien indica su nombre, viene del interior. Hace referencia a esa motivación que nos lleva a superarnos personalmente, eh, el desarrollo personal, a la superación personal. Es una motivación que viene del interior. En el esquema este que, que incluye en esta diapositiva, aparecen distintas características, pues como que, por ejemplo, que nace el interior, como ya he dicho, que es un deseo de superación personal, que, es, que implica unas ganas de crecer y de aprender innatas y que, el, eh, como digamos, el feedback o, o el, el, el premio, la recompensa eh, directa que tenemos eh, mediante este tipo de motivación es una satisfacción personal de hacer las cosas bien. Por otro lado, está la motivación extrínseca extrínseca del exterior. Y es que eh, va a haber motivación, pero va a estar eh, orientada o, o que va a venir dada por estímulos que están fuera de la persona que, que hace la, la actividad. ¿no? Es, eh, implica un deseo de conseguir una recompensa externa, conseguir cierta promoción, ser reconocidos y reconocidas en el contexto, en este caso en el contexto deportivo en el que estemos. Y, como veis, es, hay una diferencia clara entre la intrínseca y la extrínseca. Después, hay otros tipos de motivación, como por ejemplo la positiva, que hace referencia a esa a cuando la persona inicia o mantiene eh, una conducta gracias a que esa conducta conlleva una recompensa positiva, ¿no? ya sea externa o interna. Y, por otro lado, está la negativa, y es que la persona inicia o mantiene una conducta, pero con el objetivo de evitar algo desagradable que puede ser tanto algo externo como, por ejemplo, un castigo. Eh, yo mantengo eh, cierta conducta para evitar que me castiguen eh, con algo que me gusta. Pero también puede ser un, un, una consecuencia interna. Como, por ejemplo, yo tengo, eh, desarrollo una conducta porque quiero evitar una sensación de frustración o de fracaso, eh, que es personal, ¿no? Interno. Por otro lado, también está el tipo de motivación básico básica, perdón, que se basa en los intereses de la persona por los resultados deportivos, en su rendimiento personal. Por otro lado, la cotidiana, que esta es más concreta en la actividad diaria, es como más, más a corto plazo. Y por otro lado, como ya he comentado antes, eh, como principales áreas de desarrollo de la superación, ¿no? que estaba la centrada en el ego, la centrada en la tarea. La centrada en el ego implica la compartir con otras personas, eh, en este caso el contexto deportivo, y por otro lado, la motivación central en la tarea, lo que motiva al deportista o la deportista es superarse eh, a sí mismo, a sí misma, mejorar esas marcas personales. ¿no? Y bueno, en cuanto a la actitud, que es otro, otro, gran, otro bloque que está directamente relacionado con, con el valor de la superación personal, la actitud hace referencia a un conjunto de creencias, sentimientos y tendencias que predisponen a actuar de una forma concreta a las personas, ¿no? Y como, bueno, como todos sabremos y todas sabemos, una buena actitud lo marca a todos. Mejora muchos ámbitos, como puede ser la autoestima, las conductas en general, y todo ello va, va a favor de lograr esa superación personal que, que pretendemos conseguir, ¿no? Como sugerencias prácticas, eh, para conseguir esta actitud necesaria... Eh, se recomienda identificar el poder de una actitud positiva, ¿no? ya que esta actitud no depende tanto de quién eres o de lo que tienes, sino de lo que pienses. Por otro lado, vigilar la presencia de la negatividad. Eh, investigando y preparando esta exposición me ha llamado mucho la atención un dato de que, eh, que dice lo siguiente, y es que, eh, por ejemplo, cuando nos sentamos a ver el telediario, 90% de noticias que, que nos llegan en el momento ese que estamos viendo el telediario, son noticias negativas. Es triste, pero es así. 10% pues, más relajadas, en tono humorístico, etc. Luego también, cuando hacemos uso de las redes sociales, muchas veces se recuerdan aniversarios de desastres, de catástrofes, que es necesario, por supuesto. Pero bueno, estos dos mensajes negativos hay que controlarlos, ya que eh, un estudio que, que he consultado dice que eh, recibir eh, continuamente este tipo de mensajes Genera un diálogo interno en las personas, en nosotros y en nosotras, de hasta un 80% negativo. Es una perspectiva negativa. ¿no? También como sugerencia, asumir la responsabilidad de nuestra actitud. Ya que nosotros y nosotras somos las personas responsables de nuestra propia actitud. Identificar pensamientos negativos comunes para suprimirlos. Y dejar, dejar de hablar tanto negativo y darle la vuelta y intentar... Pues, potenciar ese optimismo y esa positividad, ¿no? En cuanto a la actitud, bueno, eh, he encontrado una escala que es muy interesante, que es muy fácil de... Poniendo el título en Google, escala de actitudes hacia la actividad física del deporte, es una escala muy, muy cortita con pocos ítems que, que es muy práctica y que para medir qué tipo de actitud tienen las personas con respecto a la tarea deportiva que llevan a cabo o etcétera, pues es muy interesante y muy fácil de, de aplicar. Es una escala que, que está compuesta por estos ítems eh, que se valoran de 1 a 7, donde el 1 es totalmente en desacuerdo y el 7 totalmente de acuerdo. Y como veis, eh, todos estos ítems se dividen en dos grandes bloques, unos, como veis las frases, al final pone IP y en otros AP. IP significa importancia percibida, es lo que a la persona le parece importante, pues a mí me parece importante hacer deporte, a mí me parece importante lo que fuera. Y por otro lado, el AP significa actividad práctica, que es lo que a mí me parece importante yo practicar el deporte. Una cosa es como la creencia y otra cosa es la conducta. ¿no? Que, que, y la verdad que es muy interesante y muy fácil de, de aplicar. En cuanto a aspectos generales a tener en cuenta relacionados con la superación personal, es eh, un, un pequeño resumen de distintos, distintos procesos, procedimientos, el primero de ellos es la resiliencia que como supongo que ya sonará, eh, esto implica la capacidad que tenemos las personas para superar circunstancias traumáticas ¿no? Este, este valor nos hace capaces de salir adelante, de salir adelante perdón, y sobreponernos de manera adecuada, habiendo además en este proceso habiendo ganado un, un aprendizaje eh, que es muy beneficioso para, para las personas que, que sufren un proceso. Eh, que ponen en práctica la, la resiliencia, ¿no? ¿Vías de desarrollo o cómo potenciar esta resiliencia? Es muy importante ser conscientes de los límites y las potencialidades de cada persona. Ser, capaz, ser, ser conscientes de hasta qué punto eh, somos capaces de llegar. La creatividad fundamental, pensar distintas opciones, valorar. Confianza en las propias capacidades. Hay que ser conscientes de nuestras capacidades, ponernos los límites, pero también confiar en estas capacidades para llegar a esos límites que nos marcamos. Eh, lo óptimo es, eh, ya sé que es complicado, pero eh, estas dificultades que se nos presentan en, en todo tipo de procesos, considerarlas una oportunidad para el aprendizaje. Pues, eh, desarrollar una conciencia plena de todo el proceso, el optimismo fundamental, la regulación emocional, que después, en, una, en unas diapositivas después, voy a hacer referencia específica a este, a este apartado, la flexibilidad mental de poder adaptarnos y, y crecer, constancia. Y por último, el apoyo social, ayudarnos entre nosotros y nosotras. En cuanto al estoicismo, es un concepto que se parece bastante a la resiliencia, pero es más como una demostración de nuestras capacidades y virtudes para salir adelante, a pesar de que las circunstancias parezcan adversas o se presenta alguna dificultad. ¿no? Una persona que, una persona estoica o con un gran nivel de estoicismo, no se eh, genera problemas añadidos cuando surgen dificultades. Simplemente acepta lo que hay, lo toma como una experiencia, un proceso de aprendizaje y se pone a ello. Un ejemplo, un deportista que, por ejemplo, eh, una competición en la que eh, pues, analiza a sus contrincantes y se da cuenta de que, de, que, bueno, de que tiene un nivel o que están mejor preparados, que tiene un nivel superior, pero sin embargo no siente miedo en competir contra ellos porque confía plenamente en sus capacidades. ¿no? Y no ceda ante esa ansiedad que lo puede generar esa. Esa situación. Eh, otra, otro aspecto importante relacionado con la superación personal es la proyección. Es donde nos queremos ver. Eh, lo que he podido encontrar con respecto a este proceso es que en atletas de alto rendimiento se suele hacer bastante. Y consiste básicamente en tomarnos un momento, 10-15 minutos al día, un lugar tranquilo, que no tenga interrupciones estemos cómodos, cómodas, cerremos los ojos y nos visualicemos logrando nuestras metas. En esa visualización que hagamos tenemos que ver todo el proceso desde que comenzamos eh, lo que nos proponemos hasta el momento en el que lo conseguimos. Este, este, esta visualización eh, ayudará a sentirnos más cómodos y más cómodas durante el camino que, que vayamos a recorrer para alcanzar esta, esta meta. ¿no? Este es uno de los consejos de superación personal que es no necesitas nada, es uno de los más fáciles, sencillos de, de aplicar. Es importante clarificar los objetivos. Cuanto más y mejor informados y informadas estemos acerca de lo que pretendemos lograr, más probabilidades tendremos de, de, de hacerlo y de conseguirlo con, con éxito. ¿no? Cuanto mejor eh, sepamos todas las variables que puedan eh, influir en ese proceso, eh, mejor. ¿no? Y, y aquí... Bueno, un análisis gap es muy recomendable, que es muy parecido al anterior, es visualizarte en, en dónde queremos estar, ¿no? Es en, estado, en ese estado objetivo, ser consciente de cuál es el estado actual, dónde estamos ahora, y ver, como ves en, en esta pequeña imagen que he incluido aquí, ver en ese hueco qué es lo que falta, qué, es, qué diferencias hay entre donde está, estás ahora y dónde quieres estar, y ponerte a ello, ponerte. Hacer una lista directamente de las cosas que tienes que conseguir para conseguir a donde quieres estar. La constancia que antes he hecho referencia a este, a este valor, bueno, es fundamental para lograr superarse como persona. Es necesario hacer cambios verdaderos, pero sobre todo sostenidos y que sean prácticos en la vida, en la vida diaria. En este caso en el contexto deportivo, ¿no? Y es desde esta misma practicidad donde se puede comenzar con la superación personal realizando actividades concretas, que pueden ser sencillas, del día a día, eh, pero que tengan un impacto directo en este proceso. Y es que aunque las actividades parezcan muy sencillas, que sean muy cotidianas del día a día, realizarlas de manera constante es lo que, lo que les va a dar ese valor, eh, esa importancia, para, para que, pues, que se conviertan en un verdadero agente de, de cambio ¿no? y que, que aporten en este proceso para, para la superación personal. En cuanto a la progresión, es muy importante que progresemos y bueno, este esquema se ve claramente eh, el concepto de zona de confort que nos sonará a todos y a todas y es que las personas somos seres de, de, de, de seres humanos, las personas somos eh, de costumbres ¿no? y dentro de nuestra zona de confort de, tenemos una vida rutinaria, que estamos cómodos, estamos cómodas y cuesta mucho salir de ahí. Eh, nos damos cuenta de que hay otras cosas eh, que nos gustaría practicar pero, bueno, pues al final lo que hacemos es postergar ¿no? nuestra superación personal y, y, por tanto, pues un poco nuestro éxito personal, ¿no? Entonces, en este esquema se ven las cuatro áreas principales en las que nosotros y nosotros estaríamos, en la mayoría, en la zona de confort. El siguiente paso a dar eh, para conseguir ese desarrollo, esa superación personal, sería la zona de miedo, que, que implica una falta de confianza en nosotros mismos, en nuestras mismas, muchas dudas, muchas excusas, muchos como todo, eh, todo aspectos que van a, poner, van a aparecer y que nos van a echar como hacia atrás. ¿no? Una vez que pasamos esta zona, vamos a pasar a la zona de aprendizaje, que implica una adquisición de nuevas habilidades, extender la zona de confort, lidiar con los desafíos, con los problemas que puedan surgir, y por último, a la zona de crecimiento, superación personal, que en esta ya lo que estaremos haciendo es concretar los propósitos, vivir esos sueños que, que teníamos cuando estábamos en la zona de confort y concretar, por supuesto, siempre nuevos objetivos. Sí que es verdad que esto de la zona de confort es un poco es un concepto un poco peligroso porque eh, es, está muy extendida la idea de sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort. Bueno, yo creo que hay que contextualizar mucho cada persona, dónde está, qué tiene, qué, qué no tiene y ver un poco hasta qué punto eh, no, sé, no es tan fácil, eh, por supuesto que no es fácil salir de la zona de confort. Y tampoco es tan, tan seguro que todos y todas, creo yo, debamos salir de esta zona de confort. Eh, después, la gestión emocional, la inteligencia emocional. Eh, que seamos conscientes de nuestras emociones facilita el contacto con nosotros y nosotras mismos. Y mismas, el autoconocimiento de nuestras diferentes formas de sentir, de reaccionar y de actuar. Y todo ello, por supuesto, nos va a facilitar mucho eh, llegar a nuestro objetivo de superación personal. La inteligencia emocional nos permite manejar nuestras emociones, ajustarlas, equilibrarlas, armonizarlas para responder eh, adecuadamente en cada, en cada situación que nos pueda surgir en cualquier momento. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas variables, eh, se supone que ya deberíamos estar preparados y preparadas para diseñar nuestro plan de superación personal. Eh, es un poco, estas dos diapositivas eh, se orientan hacia... Eh, Convertir este proceso en algo palpable, ¿no? En algo que se puede dividir en fases, en etapas, etcétera. Pero es muy, esto es muy abierto, muy flexible y, y al final cada persona tiene que, que determinar un poco cómo, cómo definir este proceso, ¿no? Pero bueno, lo que primero nos podríamos plantear es eh, definir el propósito, el objetivo que queremos conseguir en este proceso de superación, identificar las necesidades de, de desarrollo que tenemos y por supuesto analizar estas necesidades, qué oportunidades implican, ¿no? concretar el plan de acción, qué, qué, qué tareas, o qué acciones, qué dinámicas, qué, qué vamos a hacer para conseguir este, este, este objetivo, emprender el desarrollo, registrar los logros, por supuesto, y ser conscientes de ellos. Y por último, eh, lo idóneo sería, porque ya sabes que todo, toda intervención, toda, toda puesta en marcha, toda, posta, toda, toda cosa práctica que se lleva a cabo... Eh, debería ser evaluada, pues evaluar ese proceso para identificar mejoras, o, pues, principalmente para identificar pues, eh, vías de mejora. Aquí incluye una tabla eh, que, como os he dicho, pues, puede servir eh, para este plan de superación de desarrollo personal, ¿no? Plantear los objetivos, qué acciones, qué vamos a hacer, qué recursos necesitamos para esas acciones, qué indicadores vamos a definir para que nos digan en qué momento lo hemos conseguido o, o no fecha, plazo, la temporalización y por último, como los recursos humanos ¿no? las personas implicadas en, en, este, en este proceso y bueno, para empezar por los, con las conclusiones he querido coger un fragmento de una película de, de Will Smith que creo que es un momento eh, idóneo para ver algo de este actor eh, que es una película en busca de la felicidad y bueno, tiene una escena que es muy que, es, que se motiva mucho y, y nos anima muchísimo a la superación ponerse en marcha ¿no? de, este, de este proceso de superación personal y bueno vamos a verlo y a ver qué os parece. Bueno, pues yo creo que eso, que con, con esta pieza lo que nos, nos anima a, a cualquiera a superarnos y, a, y yo creo que además es un fragmento muy interesante y muy útil para poder utilizar en, en, en el contexto deportivo, por supuesto. Para seguir con las conclusiones, bueno, el objetivo de, pues de la competición, en este caso la competición deportiva... Eh, deberíamos orientarla no a, tanto hacia la comparación entre deportistas, ni a la superación de, continua, de la necesidad esta de superar a la, a la persona adversaria. Eh, lo importante es que, eh, que la comparación sea con el rendimiento previo ¿no? que tengamos cada persona y que eso sea fuente de, de motivación para seguir esforzándose, para seguir superándose, para seguir evolucionando. Es que competir es bueno siempre que Entienda que con quien compito es conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma no me comparo con los demás y las demás, me comparo conmigo y fruto de esa comparación valoro mi progreso, mi crecimiento y mi, mi proceso de superación, de superación personal. Y bueno, para terminar con las conclusiones, la última diapositiva es, una, buscando, preparando un poco esta presentación, me ha llamado mucho la atención la cantidad de imágenes con mensajes motivadores que hay relacionados, motivantes con la superación personal, esto tan conocido de Mr. Wonderful y así. Y claro, he empezado a, hilar, a tirar un poco del hilo y he encontrado que hay muchísima literatura que habla de los riesgos de este tipo de, de estos mensajes ¿no? que, que utilizamos y que están súper extendidos. Porque estos mensajes pues, marcan un nivel de felicidad, un nivel de progreso, un nivel de superación que, eh, como idílico y que claro, las personas nos sentimos presionadas a, a, a tener ¿no? y que puede llegar a ser algo inalcanzable. Entonces esta discrepancia entre la persona y la sociedad o lo que se pide en la sociedad o, pues, que puede crear mucha... lo que está leyendo es que puede crear mucha percepción de fracaso y que puede desencadenar emociones negativas. ¿no? Incluso este tipo de mensajes inhiben la expresión de algunas emociones, como la tristeza es otra emoción cualquiera que puedo sentir yo y que es totalmente... o sea, se debe permitir sentir esa tristeza. Eh, o sea, son unos mensajes que añaden presión... Eh, incrementan la culpa. Bueno, esto es un poco una, un, un, un, un apunte que quería hacer, eh, que me ha llamado la atención buscando imágenes para decorar un poco la presentación y que yo creo que, que, que este tipo de mensajes vamos a tomarlos un poco con cautela. Y, y nada, pues ahora Manu te paso. Vale. Gracias, Ander. Y bueno, para terminar eh... La, queríamos poner un, un caso práctico y yo he querido traerlo justo de lo que os comentaba antes, de la fase donde digamos el deportista ya tiene un conocimiento básico, ha ido aprendiendo más y está en esta fase en la que ya es, es complicado superarse en esa, en esa habilidad. ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, lo que lo que Creo que, que el contexto genera restricciones a nivel deportivo, es decir, hay unas reglas de juego, está el juego limpio que ya comentamos en uno de los valores, el terreno tiene unas dimensiones, el ambiente que hay, etc. Y entonces, como entrenadores, eh, lo, que, lo, que, lo que he visto es que gente que dice que si empezamos a entrenar de una forma diferente, eh, damos oportunidades a que otro tipo de de habilidades surjan y nos ayuden a complementar al deportista. ¿no? Y, de hecho, bueno, pues el entrenador del Chelsea ¿no? dice que en los entrenamientos trata de, de ponerle tan complicado al deportista eh, la situación para que luego, cuando se enfrenten en el partido o en la competición, esté relajado simplemente por el contraste que hay entre lo que ha entrenado y, y, el, y el partido. ¿no? Decir, si yo entreno con unas restricciones tan, tan severas, tan y, y luego eh, pues me voy a encontrar con que no tengo esas restricciones tan severas y he aprendido a manejarme y he, me he superado eh, en, con esas restricciones, pues luego a la hora de la competición tendré pues, más herramientas para poder afrontar la competición. Y bueno, os traigo dos, traigo dos vídeos de, de entrenamientos de, de chavales que, que yo hago. Entonces, bueno, yo como ya os he dicho, he en fútbol y aquí por ejemplo es, una, es jugar con una pelota de tenis, es una cosa muy sencilla, ¿eh? pero veis que hacen los mismos movimientos que en el fútbol normal, eh, tienen que coordinar mucho más, claro, y si tú eres capaz de golpear una pelota de tenis, pues eh, luego cuando salga eh, un balón normal, pues digamos que esa curva de aprendizaje eh, estamos perfeccionándola, ¿eh? se están superando eh, a nivel de un punto que ya es difícil superar en esa habilidad. ¿no? Y os traigo este otro vídeo en el que eh, hay tres jugadores que están mermados. ¿eh? Pues uno, uno no escucha, luego hay otro que tiene unas gafas de ver que están limitadas por los laterales, de tal forma que no pueden ver por el centro. Y hay otro que tiene un, un agarre en, ambos, en ambas manos para que eh, no pueda mover el tronco o sea, no puede utilizar el movimiento de los brazos y tenga que echar mucho más rápido, tenga que aprender a hacer mucho más rápido con su cuerpo. Evidentemente, tenemos que identificar qué jugadores nos interesan para cada... Entonces, ¿no? aquí ahora que tiene el balón, veis que tiene unas gafas. ¿eh? Entonces, tiene que, tiene que levantar más la cabeza. Eh, a este hay que hablarle con los, con los movimientos porque no escucha. ¿eh? Eh, bueno... En definitiva, es buscar estrategias para que se superen, para que esa habilidad sea superada en un punto en el que ya es una habilidad eh, muy óptima. ¿no? Y ya, claro, las formas de aprendizaje son, tienen que ser distintas y tenemos que, que tratar de potenciarlo. Y yo creo que esto ya, eh, con esto terminamos. Esperamos que, que os haya gustado. Y bueno, pues cualquier cosa estamos en contacto y lo que necesitéis. Un saludo y gracias.